Gracias, muy buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él. Es un pedido que hacemos cada mañana para que el Todopoderoso nos acompañe en nuestros quehaceres y esté en nuestra vida siempre. Esto es de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de Dios también y de ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor. Telenor, una televisión moderna con... Noticias con informaciones precisas y veraces, análisis, un contenido como siempre, de dos horas, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Este es de mañana. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo te sientes? Qué, qué tranquilo me siento yo, eh, eh, ya el equipo completo. Gracias. <risa> Igualmente, yo de estar aquí de nuevo con sí, todo. Sí. Y a todos los amigos que siempre nos ven y amigas, un saludo grande. Gracias.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 que nos une con todo Estados Unidos en diferido a las 11 de la mañana, y a telenor.com.do, que nos une a todo el mundo a través de las redes sociales. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaremos llevándole las incidencias junto a nuestros compañeros de todo lo acontecido local, nacional e internacionalmente en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, Onamet, que para el día de hoy nos dicen que las condiciones de chubascos van a estar limitadas. Hay condiciones anticiclónicas en todo el territorio nacional. La vaguada y onda tropical que estaban en los niveles medio de la troposfera se han alejado de nuestra isla y las condiciones ciclónicas existen en, esa, eh, eh, en esas dimensiones geográficas. Sí va a haber mucho calor, hay polvillo del Sahara por encima de los 40 micrones por metro cúbicos y esto va a contribuir que junto a los vientos cálidos, calientes del este oeste, que están llegando a nuestra isla, hoy va a existir mucha calor. Así que se les recomienda a las personas ingerir mucho líquido, hidratarse bien, no exponerse por periodos prolongados a las radiaciones de sol de 10 a 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligera, preferiblemente colores claros y evitar deshidratación, especialmente a las personas eh, vulnerables, envejecientes, niños, y también aquellas que sufren afecciones respiratorias. Traten de tomar las medidas de precaución necesarias. Estas son las condiciones que nos van a regir por el día de hoy. Un día soleado con pocas nubes. Bien. Bueno, gracias Fulvio por el informe del tiempo. Eh, bueno, mañana es 26 de, ¿De julio. De julio. Mañana N se conmemora. nuestra celebra patrona Santa Ana. Y mañana también se conmemora en Moca. Uh -huh. El ajusticiamiento de eh, Luises Eros, Lilis, 26 oh, okay, de sí. julio Ciertamente porque San Francisco, ese mismo día eh, Al ser la patrona Santa Ana La catedral iniciaba sus misas Pero el pueblo celebró Dice una parte del pueblo De que se debió a que se instauró ese día el 26 del 99, cuando da muerte, precisamente quien le da muerte es Moncáceres. Jacobito Lara es eh, eh, la última y Moncáceres le da muerte. Entonces, cuando eso sucede, San Francisco de Macorís celebra la muerte del sátrapa, del tirano, de, de Ilís, con las fiestas patronales y se arma la, la que hoy todavía celebramos, Precisamente. Mira, mira que bien. lo de Moca hay que verlo eh, eh, Francis va a haber un desfile de la libertad y van a ir recorrer eh, la calle donde están los monumentos de los presidentes los bustos de los presidentes la calle 26 de julio y se va a izar <coughs> banderas se va a hacer un tedeo toda una celebración también va a estar presente dos batallones de la armada nacional eso hay que verlo, todo lo preparativo que hay y cómo decoran allí las calles les invitamos a que participe mañana en esto, vamos a compartir con ustedes lo que tenemos de la voz de la mañana hoy, que casualmente eh, se refiere a educación, aquel programa llamado Quisqueya Aprende Contigo esto que trajo eh, mucho entusiasmo en la población nacional por la forma que fue anunciado y, ¿Y, también, quedó? y también te voy a decir y también por la necesidad que hay de educar a muchas personas analfabetas que hay en nuestro territorio nacional. Esto que se llevó grandes sumas de dinero, eh, mil millones de pesos una vez, otros mil millones otra vez, y al día de hoy la situación es un poco eh, emborrosa. Recuerden ustedes que usaron estos mecanismos para la campaña pasada y disponían... Grupos de graduandos, eh, supuestamente participando en el plan que, que ellas aprende contigo. Y resulta que no sabían leer o no sabían escribir. Eran buscados de los compañeritos, eran buscados de los barrios, se les daba mil pesos, se les daba comida. Y así profanaron este plan tan, tan interesante. Este fin de semana yo estuve cursando la provincia y cerca del Guayabo habló un jovencito, estudiante de medicina, que dijo que tuvo que dejar la medicina porque no tenía recursos para continuar estudiando y que él quería que un grupo de amigos de él de 17 años, 18, 19, 16, se le ayudara a conseguir ata de nacimiento, Francis. Uh -huh. No tenían o no tienen ata de nacimiento. Entonces, la situación del plan que ella Aprende Contigo, que es un plan... Eh, positivo si se hubiese llevado como tenía que hacerse. Sale a relucir ayer en un informe que da uno de nuestros periódicos nacionales acerca de los planes sociales de la presidencia. Y el titular que decía era que el 32% de los que son beneficiados de estos programas eh, Cabeza de Familia, de Elías Piña no sabe leer y no sabe escribir, no saben leer ni saben escribir. El 32% señores de los cabezas de hogares, de los jefes de hogares de Elías Piña no sabe leer y no sabe escribir, 32%. ¿eh? ¿Qué resulta? Que cuando continúo investigando me encuentro que la provincia de Bauruco, la provincia de Independencia, la provincia de San Juan, la provincia del Ceibo, la provincia de Pedernales, Santiago Rodríguez, Maos, todas ellas, si usted las suma, tiene un 20.85% de los jefes de hogar que no saben leer ni escribir, óigase bien, ¿eh? un 20.85% de todo ese bloque de provincia, de la frontera, con estimados que van desde Elías Piña un 32% y también Bauruco un 27%, Independencia y San Juan un 22%, San Juan la provincia del senador millonario, uh -huh. el que sacó 100.000 votos por encima de la población, un 22% que no sabe leer ni escribir. Y cuando usted suma todo el otro bloque, está por encima del 13%, que esos padres de familia, cabeza de hogar, no saben leer ni escribir. Y esto se refleja indudablemente en los hijos. Se refleja en la falta de oportunidades de sus hijos para también saber leer y escribir. Ya le conté la anécdota de aquellos jóvenes de 17 años, 18, 19 años, que aún ni siquiera tienen nacimiento en la zona del Guayabo, del Bajo Yuna. En el gran Santo Domingo, que hay... ...beneficiados por este programa cerca de 523 mil cabezas de hogares, el 7% de ellos no sabe leer ni escribir. Y también en el Distrito Nacional, donde hay 197.031 cabezas de hogares, hay un 6.9% que no sabe leer ni escribir. Estas ayudas que llegan a través de la Vicepresidencia de la República, que son ayuda de alimento... Subsidio de asistencia social, Bono Gas y Bono Luz, están eh, ayudando, si se quiere decir así, con la tarjeta Comeres Primero, a 820,810 cabezas de hogares, con 825 pesos. Y para asuntos escolares, a 238,714. Y de Bono Gas, están favoreciendo a 946,304 hogares. Y de Bono Luz están uh -huh. favoreciendo a 446,000 hogares. En fin, señores, esto es grave. Donde jefe de hogares no sepan leer y escribir. Y este plan que es que ella aprende contigo, que se ha llevado muchos millones también. Todavía a esta fecha estemos nosotros con una escolaridad tan baja, estemos nosotros con tantas personas analfabetas. Mira, Julio, el objetivo general para plantearle a las personas que nos están viendo esta mañana, que contemplaba el, o contempla el proyecto Quisqueya Aprende Contigo, el cual nosotros reconocemos que sería uno de los mejores esfuerzos que se puede hacer para el país por parte del gobierno. Eso no tiene dudas ni. No cabe dudas ni, ni discusión. Ahora, de lo que yo en lo particular me quejo es de que se utilice estos tipos de programas favoreciendo a políticos y a, y a personas ligadas a los políticos, de los cuales se benefician por altos salarios de llevar a cabo dicha estrategia. Estrategia que no cuenta entonces con la garantía de la asistencia constante hasta el final de las mismas personas que tratamos de alfabetizar. Se han tragado más de 5 mil millones de pesos. Es decir, esos 5 mil millones de pesos lo hemos visto diluirse en un proyecto que cada cierto tiempo aparece un, un escenario como el de la UAS, que fue utilizado para llevar una cantidad indeterminada de, de supuestos graduando o de alfabetizados. Y finalmente, cuando tú lo aborda fuera del, de, afuera del, del recinto y le dice, ¿y cómo, ¿cuál ha sido la experiencia? Ya usted sabe leer y escribir bueno, a mí me... Lleve, y el señor que dijo, a mí me trajeron fue. Sí. ¿Usted cree que es posible que un gobierno y el presidente se quede tranquilo y no llame a capítulo a quienes han tenido la responsabilidad de llevar esto? Porque no es que uno quiera criticar al, a, al presidente. El presidente sabemos que no todo es su culpa. Pero, caramba, hasta lo, lo mucho hasta Dios lo ve. Pero Porque cuando tú tienes las dependencias bajo tu mando, lo que tú diriges, y no le pides cuenta, y luego te hacen hablar como presidente frente al escenario público y a de, tenerlo que defender cuando no se ha cumplido la meta, entonces, el plan que ella aprende contigo, dentro de sus estrategias, estaba la de establecimiento de alianzas, convenios con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil conformadas a juntas de a nivel nacional, provincial y municipal. Esas juntas tienen un salario los representantes. Y a la vez, esa formación en red de alianzas, espacios de, articulado, de articulación institucional y social civil, goberna, gober, gubernamentales y no gubernamentales. Desarrollo de campaña, promoción y sensibilización, captación de selección y formación de voluntarios y voluntarias, diseño, elaboración, distribución en materiales y recursos didácticos para la alfabetización, desarrollo de acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación y certificación de aprendizaje. No lo hemos visto. Pero Francis, seamos menos inocentes. Hay que pagarle a profesores, hay que pagarle a facilitadores. ¿Qué resulta? Llenaron eso también de compañeritos de la base. Y que debían de ser alfabetizados ellos mismos que debieran de ser pero lo llenaron Francis de compañerito de la base para alfabetizar pero resulta que nunca han alfabetizado una persona y en los programas sociales que tiene el gobierno si hay una cobertura de 946 mil cabezas de hogares para bono gas y hay una cobertura de comer el primero de 820 mil hogares ¿Cómo es posible que aparezcan un porciento tan elevado como un 32% en Elías Piña que no sabe leer ni escribir? ¿Cómo es posible que aparezcan en esos bloques de las provincias del sur casi un 22% que no sabe leer ni escribir con estos planes que hay de, de, de solidaridad y con este plan que hay de Quisqueya Verde, que nos metieron este plan hasta por los poros, por la piel, por los cabellos, por donde quiera, con tantos anuncios, gastando los recursos en anuncios. Un plan que es digno de que se haga, que hay que hacerlo, bien hecho, bien concebido, y que llegue hasta donde tiene que llegar y no quedarse en los compañeritos de la base y llenarlo de clientelismo y politiquería. ¿Cómo es posible que todavía estemos hablando que en República Dominicana, en pleno siglo XXI, con tanta inversión en educación, estemos hablando con estos altos niveles de, de falta de, de, de analfabetismo, que no saben leer y escribir nuestros padres y nuestras madres, nuestros cabezas de hogares. A eso hay que buscarle una solución. Nuestros recursos no pueden estarse usando así tan, tan olímpicamente, desgastándolo en el tiempo y en el camino, sin llegar a solucionar el problema que está enfocado a solucionar. Esto es de mañana. Queremos compartir esto con ustedes para que entre todos creamos conciencia. Hay que aprender a leer y escribir de una manera diáfana que usted pueda discernir y saber cuáles son sus deberes y sus derechos y exigirle a cualquier gobernante que use bien los recursos del Estado. Manténgase ahí. Hay más contenido en De Mañana.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 Porque con tu plan Smile todo lo puedes. Llegó la gran oferta para papá en Gold Jean Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad.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 Compromiso Dedicación Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Día a día nos mueve el amor y el compromiso. Cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro. Somos belleza y grandeza de la creación. Así somos, amor y compromiso a tu servicio y al de todos. Somos Telenor. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, continuando con este amplio contenido, decirle a Fulvio que de, de manera parcial conversábamos acerca de las patronales y que lo vamos a hacer un poquito más eh, amplio con la eh, llegada de Raquel al set. Buenos días Raquel. Buenos días hermano, ¿cómo, ¿Cómo estás? Todo bien, bien, gracias Buenos días, a Dios. Raquel. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes amables televidentes, gracias por estar con nosotros como cada mañana. Bendiciones, hoy en este miércoles 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Así que a todos los que llaman a ya, por nombre, Santiago. Santiago Bendiciones en su día. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Hay mucho Santiago, ¿eh? Sí, wow, sí. Raquel, tú sabes que mañana nosotros en San Francisco de Macorís ya uh -huh. es tradición que el 26 de julio celebramos las patronales Santa de Santa Ana. Claro. Y es tradición que el Consejo de Regidores eh, establezca eh, una ordenanza. Uh -huh de regocijo municipal a partir del mediodía. Correcto. La cual eh, invita a todos los franco y zonas aledañas a compartir la fiesta de Santa Ana, que lo correcto en principio es asistir al Tedeu que siempre se hace o a la misa en la solemne de la mañana en la catedral, precisamente en honor a Santa Ana. ¿Y no se ha emitido esa resolución? Entiendo que sí. Lo único que no nos ha Pero llegado porque conoce. la parte de comunicación de los cabildos siempre es un poco ter sí, eh, sí, sí, sí. tímida. Tímida. Pero vamos a ver si nos está viendo algún... Aunque hay regidores que están fuera del país. Yeah. Pero pues, Richard no se apea de un abogado. La, vi, la <risa> Villa, <risa> él es embajador. No se el de el, el, el, el, el, el, el, el, el regidor más joven de, de la sala... El embajador. Yo, lo, yo le voy a decir esto. Es embajador. Pero él. No sé cómo se puede ejercer la función de regidor un viajando tanto. Un saludo para él porque lo disfrute. Eh. Pero desde que se instaló ahí, salió para, para China. Después, tiene un año viajando. Lo importante Dos años es que, que traiga conocimiento Francis. y lo ponga en práctica aquí. La Villa de Santa Ana. Que se y Miguelito, funda, también, la ¿también? Vida de son Santa, viajero. La vida de Santa Ana. Son regidores viajeros. Que se establece ahí en, la, en el hoyo de Santa Ana, en la ribera del río Jaya, 1778. Mm. Eh, en esos años, eh, aquí, esto estaba virgen prácticamente, y estaban aquí los indígenas apostados, los macoríes, sí. Y ya no quedaban de ellos más que vestigios dónde era que existían, ¿verdad? Uh -huh. Y se usó mucho al principio para criar ganado. Ganado que se criaban suelto, que se criaban eh, pastando, para vender entonces el cuero. No se vendía la carne, Raquel, era el cuero. Se curtía y se vendía al exterior, se exportaba. Y esto favoreció que más municipios llegaran, y rápidamente creciera, pertenecimos a Moca, pertenecimos a La Vega, y todo ese proceso histórico da como resultado lo que hoy tenemos, San Francisco de Macorís, eh, el Macorís dicen que es en honor a los Macoríes, y San Francisco en honor al Santo San Francisco, pero qué bien, hoy tenemos y mañana... Se celebra la fiesta patronal de Santa Ana Santa Ana, San Francisco de Macorís Que ya Francis decía que a raíz del ajusticiamiento de Lilis El Luis Eros que se produjo en Moca, en la calle Colón En la, en la Moca vieja, ¿verdad? En la casa de, ja de Jacobo Lara Su hijo Jacobito Lara fue el que inició el proceso Y Moncáceres lo culmina debajo de una mata de guasuma que estaba Lili en esos momentos pasando un poco de calor que eh, existía en, a, ahí, que coincide con la calor de ahora, ¿verdad? No bueno, tanto, pero de la sí tempo, de, la época porque, de la temporada. Porque uh -huh. siempre uh -huh. la temporada. julio, junio, julio, son Julio y, sí, agosto y agosto en ese, incrementa. En este Así ajusticiamiento es. participaron 35 jóvenes mocanos. Y mañana también ellos, en el museo que hay en la casa de Jacobo Lara, Ahí se puede ver todo lo que es de Jacobito y lo que es Lili sí. Se va a, a conmemorar ese ajusticiamiento con el recorrido Bueno, de la a Moca nuestro saludo, pero aquí a celebrar Santa Ana <risa> sí, sí, es lo que sí. te quiero decir hace rato Nosotros <risa> tenemos que darle valor a, a, nuestra, a nuestras raíces en San Francisco y a Pero Bocas un le, preámbulo le rec... sí. de la historia completo Sí, pero, pero entonces nosotros tenemos el compromiso de resaltar en San Francisco que las fiestas santanas deben también de ser, más que de beber y de, y de carnaval, eh, deben ir acompañados del sentir, claro, de la claro. religiosidad, del encuentro sí. con con Santa Ana, para sobre que se libre. Sobre todo porque es la razón de ser de las fiestas patronales y en cada uno de los pueblos han perdido su esencia. Los no, no. comités la han convertido en fiesta cualquiera menos religiosa. Okay. La religiosidad se le deja la última una mínima parte. Ah, la, de la Eucaristía que se realiza previo a la novena. Pero luego es fiestas y fiestas en las fiestas calles y nada, que, sí. y nada que destacar los valores de los santos a los que llevan el nombre la, esas patronales. Ya pasa, se, en todos los pueblos pasa eso. Ya se escucha la música, Raquel, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, hermano. De mañana. Hermanos del alma, hola Fulvio. Aquí estoy desesperado esperándote. Julio, ahí voy, tranquilo, hermano. ¿Y Raquel? Hola, hola, hermano, ¿qué tal? El hombre de Europa, bien, Raquel. Sí, sí, sí, aquí está. <risa> Francis, en vacaciones? ¿Cómo estás, hermano? Todavía, Francis. Bendiciones para ti <risa> y Pero para Pero presente todos. aquí. Para todos los nordestanos, en sintonía con el número uno, en de mañana, rápidamente en el ámbito internacional, Uribe renuncia al Senado colombiano por investigación judicial. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, anunció este martes al Senado tras ser vinculado formalmente a una investigación penal por presunto soborno y fraude procesal. La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyen previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Así que tras una rigurosa indagación previa realizada en los últimos meses, la Corte Suprema recaudó pruebas que la llevaron a abrir una investigación formal contra Uribe y el también senador del Centro Democrático Álvaro Hernán. El alto tribunal asegura que antes de presentarse a la indagatoria tendrán oportunidad de conocer las pruebas que lo comprometen. ...contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa... ...frente a los cargos que surgen en su contra... ...odios oh políticos y políticos... ...involucrados en actos de corrupción... ...esta vez, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Miren, Pakistán celebra elecciones generales... ...entre fuertes medidas de seguridad y atentados... Los centros de votación abrieron para elecciones legislativas que podrían llevar a las estrellas de Kritev y Hran. Tras una campaña marcada por las acusaciones de interferencias militares, al menos 31 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un atentado suicida al paso de la furgoneta policial próximo al colegio electoral en la ciudad occidental pakistaní de Quetta. Unos 105 millones de votantes están llamados a las urnas, 85 mil colegios electorales hasta las 18 horas local, donde elegirán entre cerca de 11.000 mil candidatos a los 272 diputados que ocuparán el Parlamento. ¡Wow! Ahí está, señores. En el ámbito nacional, partidos del bloque opositor y la iglesia rechazan aprobación del aborto en tres causales. Representantes de la Iglesia Católica calificaron como una cortina de humo de parte del gobierno el haber puesto sobre la agenda el tema del aborto Mientras que feministas realizaron una vigilia frente al Congreso Nacional para defender las tres causales por las que se podría aplicar un aborto Escuchemos Bajo acusación, algunos de, eh, diputados han, han sacado a la luz problemas que, que, que, que ponen en evidencia situaciones que que investigar en corrupción. Viene una marcha del millón que viene a, a, a... o sea, viene el tema de la corrupción. Ningún margen o asidero jurídico para reclamar el establecimiento de excepciones a dicho mandato a través de modificaciones al Código Penal Dominicano. Reclamamos... Que el Código Penal incluya la despenalización por las tres causales. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Esta situación sobre el aborto en nuestro país. Miren, ya entrando con las noticias en el ámbito local, regional, vamos a Pimentel, vamos al paraje de Francés Campeche, donde por allá, luego de mucho tiempo en demanda para la reparación de los caminos vecinales de esa comunidad, finalmente ahí está y la alcaldía les resuelve así que enhorabuena entonces se le reparan los caminos vecinales a Campeche, arriba, Pimentel ellos que han venido eh, verdad denunciando y demandando esta situación, una tierra un sector muy productivo en la parte agrícola y ahí está, escuchemos Todo lo que digo que le agradecamos a Maitín que que yo mismo pasé bastante trabajo aquí. Que yo pasé demasiado trabajo aquí con los motores cargando gente mala. Sí, gringo. Le agradezco a Martín, que ya no puso el camino un chimejoño. Sí. Entonces, le agradezco a Martín. Hasta ahora estoy completamente, de todos los síndicos que han habido en Pimentel, el único que estoy agradecido es de Martín, porque fue el único que miró a nosotros con, con su ojo de piedad para, para venir a hacer algo por nosotros. El único. Bueno, ahí está. Entonces, hay que decir que el alcalde cumple con su compromiso y con su deber de llevar ese dinero que está ahí, el presupuesto participativo, a esos sectores. Solo ha cumplido con su deber y responsabilidad el alcalde por allá en Pimentel. Miren, en Cotuí, en Angelina, roban en un colmado. Desconocidos robaron más de 200 mil pesos en bebida en un centro de diversión, de diversión ubicado en el distrito municipal de Angelina Cotuí. Así que ahí está, Angelina Liquor Store se llama, el negocio. Escuchemos entonces el propietario del mismo. Adelante. Soy Wiki, alrededor como de 200 mil pesos. De 200 mil pesos. Eh, para como lo que hicieron, hicieron? Rompieron la puerta de atrás. Sí. Eh por ahí mismo huyeron y salieron no hay, está la... No hay nada. pusimos la querella bueno. imagínate la policía aquí no actúa si no tiene una orden ¿no? pero ya sabemos quién es ya entonces han identificado la persona que penetró Angelina Nicole Store por allá en Cotuín que se robó más de 200 mil pesos en bebida rompió la puerta trasera del negocio para penetrar señores increíble Miren, ya entrando a San Francisco de Macorís, cumpliendo también con su compromiso social y con su deber, el alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís ha iniciado los trabajos de construcción del alcantarillado de la urbanización Campo Fernández. Enhorabuena, ¿eh? Esta es una de las horas más significativas que podemos decir, señores, porque nuestros hermanos de Campo Fernández llevan años y años sufriendo que esa localidad siempre se inunde cuando llegan esos torrenciales aguaceros. ¡Escuchemos! Bueno, aquí tenemos la construcción de las alcantarillas que serán colocadas en la urbanización Campos Fernández, una obra que fue licitada y que la ganó el experto en agua, en drenaje pluvial, el ingeniero catedrático Martín Arias. Esta obra se rifó junto a la de la UAS. ...que también el drenaje pluvial de la UAS... ...en uno, una semana o quizás semana y media... ...va a arrancar para aliviar esa parte... ...de inundación del de centro... ...más otra parte también del frente de la UAS... ...que va para los residenciales... ...y para el estadio... ...esto se va a estar aliviando... ...en el caso de Campo Fernández... ...usted sabe que la inundación ha llegado a tal extremo... ...que ha tenido eh, dueños de muchas casas... ...que abandonar Campo Fernández... ...esta obra... Tiene un precio eh, muy elevado, pero nosotros entendíamos que alguien tenía que ayudarnos y pusimos esta en unos 3.900.000, pero esto es una obra que triplica ese precio. Bueno, señores, ahí están, ¿verdad? Las, las declaraciones del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. En torno a lo que es el inicio ya Primero la construcción de las alcantarillas Para los próximos días ya comenzar los trabajos Qué bueno enhorabuena para el beneficio de los moradores En Campo Fernández Miren El fiscal dice que el Ministerio Público No, les, no ha sido notificado Sobre el inicio del juicio de fondo Del caso Emily Peguero Ya sí, ¿verdad? Se ha informado el tribunal que estará Apoderado, ya empoderado y las juezas que han sido designadas para conocer el caso de Emily Peguero En el segundo colegiado, aquí en el segundo tribunal colegiado Escuchemos al fiscal, adelante Yo creo que lo adecuado son las notificaciones y que a partir de ahí pues Los medios tengan el derecho que le asiste de divulgar las informaciones en relación a la designación, en caso de que ya haya sido designada, a que no ha sido notificado, ¿cuánto tiempo puede tardar para que finalmente inicie el juicio, de juicio? Bueno, el artículo 305 del Código Procesal Penal establece que una vez el tribunal esté apoderado, tiene entre 15 y 45 días para la celebración del juicio. 11 meses del fallecimiento de la menor Emily Peguero, en este caso que ha consternado al país y al mundo, ¿qué espera el Ministerio Público en este caso? Lo que hemos dicho del, del Ministerio Público, en este caso, trabajó para obtener la pena máxima que establece la normativa para ambos imputados. Bueno, señores, ahí está. Entonces podemos decir que antes, antes ya de 45 días, podrá iniciar y tendremos quizás sentencia de uno de los hechos más impactantes y más controversiales que ha acontecido en nuestro país, que ha dado mucho de qué hablar. La muerte de la jovencita Emily Peguero. Envían a juicio de fondo acusado de matar hombre a golpes en Vista Valle, aquí en San Francisco de Macorís, Ahí este lo hizo Ramón. Y vamos a escuchar entonces las declaraciones del hermano de la víctima. Adelante.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 como a los 25 días de pasar eso es que el señor se muere porque el señor apareció con una pedra, una pedra ahí, dicen que fue el que se la dio cuando él le dio los primeros palos que le dio el hijo mío está inconsciente cuando está inconsciente yo llego y lo levanto y lo llevo para el médico y él paró la cabeza y dijo no, yo no voy para el porque esto no es caso de, de, de médico dijo él no, señores Ahí está, entonces vamos a ver Por qué este hombre ha sido enviado A juicio de fondo. El agua número uno En consumo de todos los nordestanos Agua Randila, 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú llámenos Para mayor información y para servicio a domicilio al teléfono que aparece en pantalla La Número uno En consumo es Agua randilay Qué bueno, bendiciones Hermanos del alma, Francis, Fulvio, Raquel, nos juntamos mañana. Bye, bye. Gracias. Si Dios quiere hermano, si Dios quiere, vaya bien. Gracias por estas informaciones importantes que nos compartes. Bueno. Empezando en Colombia, el senador colombiano Álvaro Uribe, sabemos que era presidente de Colombia, ¿verdad? Varios periodos, luego pasa a ser senador. Ahora la justicia los requiere, está implicado en algunos asuntos de corrupción y Uribe renuncia al Senado para eh, ir a investigación al Poder Judicial, como debe de hacer. Por que presunto aprenda, soborno eh, y fraude procesal. Con, con pres, por presunto soborno y fraude procesal. Invitamos a los, a los senadores y diputados de aquí, a los funcionarios, ministros y cosas, que hagan lo mismo, ¿verdad? Pues? la grandeza de Uribe. Que renuncie. Fue, ha sido un hombre... Le está pidiendo mucho, Fue, eh, Ha sí. sido un hombre responsable en sus actuaciones. Eh, fue parte de las transformaciones de Colombia en lo que hoy se está viviendo. Y tú sabes lo que es tú tener un senador que aquí por lo pronto se procura estar en la senaduría para evitar la justicia muchas veces. Uh -huh. La Corte Suprema me llama, oígame la palabra de a indagatoria, es decir, no lo está acusando, uh -huh. simplemente le está llamando para indagar. No me oyeron previ previamente, me siento moralmente impedido para ser senador. ¿Eh? Moralmente. Indicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Eso es el responsable. Así es, se puso a la disposición para ser investigado y es lo que. Una rigurosa indagación para, previa realizada en los últimos meses, de Corte Suprema recaudó pruebas que le llevaron a abrir una investigación formal contra Uribe y también senador del Centro Democrático, Álvaro Hernán, Prada por el caso. Así es, insisto, y por eso enfaticé el término de que estaba impedido moralmente por que se ha cuestionado, su moral, en ese sentido se ha puesto a la disposición para que se le investigue, es lo correcto que debiera ser y Fulvio pide que los legisladores nuestros hagan lo mismo. Claro. Él está pidiendo mucho porque no ha habido precedente aquí. Y es penoso, pues si son, y, y si es son, penoso. Si son inocentes que renuncien. están blindado aquí la justicia, cuando, Mi, tú, tienes, mira el miedo, cuando tú tienes a tu favor los diferentes el miedo que tiene. para investigarte, te sientes blindado. Mira el miedo que tienen los legisladores del PLD y los aliados del PLD. Por cuarta ocasión rechazan incluir en la agenda. Que ni siquiera han permitido que incluya en la agenda. Que se investigue, que se forme una comisión okay, que para que investigar. Que se toque el tema, <risas> que se toque el tema de los papeles de Faride. Ni siquiera. Tomen el ejemplo de Álvaro Uribe y renuncien si ustedes son inocentes, probos y honorables. tema de corrupción les tiene mucha gente más miedo que como el diablo en la cruz. Bueno. bueno. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. No quieren eh, ni que se toque ese tema. Está interesante. Bueno, en la parte ya vemos que partidos del bloque opositor y la iglesia rechazan aprobación de aborto en tres causales. Ajá. Uh -huh.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 El, los sacerdotes advirtieron que aunque todo el mundo apoye las tres causales, el aborto, los religiosos, las rechazarán. Así es, la iglesia católica ha sido coherente y tiene toda la razón de serlo, porque debe ser prohibida siempre, aunque lamentablemente minte, muchos de los actores principalísimos de la iglesia, no lo son, solo son de palabra, pero bueno, cada quien va a dar su, su, su culpa, ¿no? cada quien tendrá que dar su eh, su, su responsabilidad yo la entiendo, salvación es individual, yo entiendo pero que, la iglesia católica ha cometió muchísimos errores desde la, la historia, del principio de historia, pero en este tema debe ser coherente y debe mantener su posición firme en contra del aborto, y hay que respetar los que entonces los, las feministas y las demás instituciones que defienden las tres causales. Yo entiendo que es este propicia la ocasión y qué bueno que complicado. los partidos asuman posiciones. Yo lamento no ver ahí a Luis Abinader, que también con el tema de, de frontera y haitianización del país no se pronunció en su momento, aunque posteriormente tuvo que asumirlo, como lo tuvo que asumir el presidente de la República en su discurso del pasado 27 de febrero. Creo que los partidos deben de propiciar discusiones en el ámbito de espacios de criterios profesionales. ¿Tú sabes por qué no se involucran en estos temas? Es muy calientes, porque es que quieren estar con bien, bien con Dios y con el diablo. Ah, ya eh, entendí. Necesitan tener esos votos por los que quieren llegar a la presidencia de la República, el voto femenino, entonces por eso no se pronuncian y lo hacen hasta la última consecuencia, lo esperan, hasta el final. Ser sí, liberal, entonces, ser, ser no conservador se o ser liberal, mm. son cosas que hay que tener de disposición, es cierto. Yo entiendo que la discusión es interesante, pero eh, figúrense ustedes la composición del Senado y la composición de la Cámara de Diputados que tenemos en el país. Si verdaderamente fueran instituciones independientes unas de otras, en este caso del Poder Ejecutivo, lean la Constitución, lo dice claramente el artículo 4 de la independencia de los poderes, pero aquí no. Aquí no hay independencia Aquí hay un, una injerencia constante De uno y de otro Y uno que depende del otro Porque fíjese usted El poder ejecutivo que define Los presupuestos de cada poder del Estado ¿Dónde llegará la independencia? Así es En el orden local eh, Aquí en San Francisco de Macorís La alcaldía ha dado el primer Picasso Para la construcción del alcantarillado En la urbanización Campo Fernández Enhorabuena Esto era una necesidad de antaños Qué bien, hay otras comunidades también, otros sectores que necesitan de ese trabajo. Eh, qué bien que esta alcaldía haya priorizado esa necesidad. Que cada vez que llueve, la, los habitantes de esa zona pues viven llamando a los medios de comunicación por la falta de ese drenaje necesario en esa comunidad. Ya estamos viendo que en Picasso, no, inicio de trabajo realmente es lo que, lo que estamos viendo en pantalla. Lo lamentable de Hace esto es... Hace rato que iniciaron por mira, eso. esas alcantarillas de lo, todo su tiempo para hacerse y secarse. Uh -huh. Lo lamentable de todo esto es que los urbanizadores inician estos proyectos, venden sueños y abandonan, que luego es la, la sociedad, la comunidad la que tiene que, que repararlo. Yo advierto a todos nuestros amigos constructores que han prometido tener planta de tratamiento uh -huh. y advierto a todos los que han comprado en esos lugares privados que dicen tener planta de tratamiento que investiguen si realmente la tienen Antes. que investiguen no, y ahora, porque hay que someter a esas personas ya. que en un momento hacen construcciones y no se tiene. Uno de mis problemas siempre era con el tema de, de obras públicas en el ayuntamiento. Pero muchos constructores de eso ni siquiera le dejan el espacio del área verde. Bueno, el área verde utiliza que ¿tú es sabes, otra necesidad. Tú sabes con qué se me presentó a mí en una comisión que yo la abandoné en una reunión que hicimos. No voy a mencionar nombres porque ya. Para no, porque no estoy en eso. Pero decirme a mí que el área institucional, el área verde, ahí es que están haciendo la planta de tratamiento. Porque ellos, no, ellos, no, en el área, ellos no pierden un pedazo de tierra, pero que se lo acepte el ayuntamiento es lo peor. Claro, mejor, mejor le claro. quitan la tierra al río. Óyame, pero frente al río que la hacen, así es. Entonces, ¿en ¿qué en qué que estamos? Comisión de Obras Públicas siempre. ¿Y para qué era mi problema. Las autoridades del ayuntamiento que Claro, tienen que porque aquí la no sé por qué supervisión de que se cumplan las reglas. cuando lo encabezan ingenieros la comisión, no se ponen de acuerdo con sus propios colegas, porque el plan es que ellos sean complacientes con los colegas. Mira hasta dónde llegamos con el tema Ibanó y y Eriten, no ha habido conciliación. No ha habido conciliación, pero no solo eso, que tampoco ha habido solución en la forma y visión de aprobación que debe de tener el ayuntamiento. Señores, en una sociedad como la nuestra, San Francisco de Macorís, con un sistema cloacal colapsado, casi que colapsa, aunque se le no hay dio... Y la mitad de la ciudad que no lo y tiene. Tengo que decir, el presidente Medina dispuso de la restauración, lo hizo muy bien, porque a mí me consta de lo que es la cloaca vieja. Se restauró. Pero tú sabes qué hacían los moradores o dueños de finca de ese área. Rompían esas alcantarillas para que se vertiera el agua. En la finca. En la finca. Incluyendo que tú vas por la ceja y tú encuentras sacos de arena tirados en los inbornales y eso hace que brote. Hemos tenido mucho problema con eso. Entonces. Lo tapan. Son una sociedad de mentiras, una sociedad tapan. de falsos lo tapan para que esa agua se ataje ahí y llegue a sus tierras agrícolas. Entonces, reiterada a veces. Entonces, cuando hablo de esto, no lo hago con la intención de dañar moral ni nada. Es que tengamos una visión de ciudad realmente propositiva que se hacia el futuro. Dueños de viviendas, de solares que están en urbanizaciones, comprueben si tienen esos sistemas que le dice que ellos están garantizando para que sometamos a estos constructores irresponsables con tiempo, porque de lo contrario, es el ayuntamiento el que tiene que cargar con este problema. Pero bueno, cuando hay sanciones, las sanciones son muy mínimas. Son no, muy en el, cuando en se trata del casos, orden, el orden ordinario en, en la jurisdicción civil, los daños y perjuicios y el incumplimiento se castigan. Sí. Y le cuesta dinero, sí. es eso Bueno, porque manden la señal de eso de Por sanción. otra parte Y el ayuntamiento no supervisa después que da los permisos sí. Porque simplemente sí. lo ponen en papeles Y cuando tú vas a la realidad Yo tengo un caso sí. Reciente Que ya se resolvió, los moradores Se empantalonaron Y tuvo que hacer el urbanizador, el urbanizador. La planta de tratamiento Así mismo, sí. como debe de ser por otra parte, el alcalde de Pimentel, eh, Martín de la Rosa, repara los caminos del francés, Campeche arriba en Pimentel, que son zonas totalmente agrícolas, zonas productoras de arroz, zonas productoras de cacao, y esos caminos estaban abandonados hacía más de 20 años. Bueno, y ahí está si la, pasaron, ¿eh? la reparación... Eh, wow. Lo viabilizaron. Lo costo? viabilizaron, porque es un caminito vecinal uh -huh. de, eh, eh, de asuntos agrícolas, ¿verdad? Uh -huh. Por ahí no se podía pasar de ninguna manera. Yeah. Ya se puede pasar. Enhorabuena y qué bueno que están invirtiendo en la gente, en los productores. Así es, en otro orden yo no entiendo cómo es el asunto. ¿Alguien me lo puede explicar? Es? ¿Cómo es que el Ministerio Público no, no, no haya sido informado? Y los medios de comunicación todos en el día de ayer anunciaron con bombos y platillos la fecha de que la continuidad del inicio del de, el caso Emily Peguero, el inicio del juicio de fondo para el 29 de agosto. Y que el Ministerio Público entonces no se supone que debieron informárselo a ellos primero. No, eso da cuenta eh, de que, de que la de prensa la está pendiente. Dice Reyes Victorio que él no ha sido notificado, notificado en ese sentido. Sí, puede ser. Eh, lo que pasa es que hay una, una oficina integrada de, de notificación y el centro de notificaciones es posible que en el momento que, que se recogiera la información haya sido que ya se diera el auto o la información en el tribunal, pero que esta... ¿Sale a la prensa primero que al Ministerio lo, Público? Parece que es Una sí. ironía total. Eh, pero eh, eso no, no afecta el proceso. No, no, eso no, para nada. Obviamente en está en tiempo. de... de, de de quién debe lo que indica el gran interés que tiene la prensa en el tema sí sí Correcto. no la prensa tiene interés en todos los temas eso pero es indudablemente y este que ha causado tanta conmoción sobre todo por ese. el agua de los feminicidios ese. en nuestro país y el mundo pues todos los ojos están en expectativa Re de qué va a ocurrir Recuerda, pero yo me refiero al tema de procedimiento te voy a explicar refiera lo siguiente el tribunal es un órgano jurisdiccional y tiene todo el trasiego de información ahí ni los abogados de la parte creyente ni del ministerio público conocen hasta que no se procede y reciben la notificación documental por sí. un algo así puede ser que algunos abogados tampoco tengan eh, hayan no, no. sido notificados no, es, que, es que simplemente el tribunal está dando la información uh -huh. y es correcta ¿Por qué? porque lo que se esperaba era que el tribunal ya formado no durara mucho tiempo en, en anunciar que fija una audiencia. Sí. Y eso es un rol. Porque antes de ayer la noticia fue que formaron el tribunal, Correcto. integrado por tres juezas, una franco-macorizana. Entonces, un día después, y eso está muy bien, que se anuncie. Es decir, una que el tribunal, en su, en su accionar, ha sido rápido. Uh -huh. Y esa información pudo haber sido dada y es pública en el tribunal. Ahora. La condición de notificación y de conocimiento oficial se da cuando recibe la notificación. Físicamente, la notificación. Físicamente. muy bien. Pero el tribunal bueno, ha hombre, hecho lo ya, correcto. Ya Así se es. tiene a María de los Ángeles de Concepción, se tiene a Arelis Camacho y a Ana María Gómez, que son las jueces. E ejemplo. Y ya se tiene la fe. Nosotros tenemos por, por sentencia le leída en el tribunal, en, en la corte, ¿Mm? una decisión. Y de luego que se... Va Notifica. y se recoge. Ya. Es decir, que lo mismo pasa con el envío a juicio. Yo tengo un caso que todavía estamos esperando que se fije una fecha. O sea, fecha. que no era noticia que le que ella hablara de ese tema. Bueno, que no no fuera, fueron, fueron a buscar, buscar a ver. No notificado. Fueron a buscar, parece, y realmente no ha sido si notificado. No tenía que decir que no ha sido. Claro. Exacto. Pero no, el tribunal el, no es sí emitió. Entonces, no es relevante que no haya sido notificado. el, el, el tribunal, claro. Por el momento, no, porque tiene que estar cercano a una fecha prudente para que cada parte se prepare y asistir bien, al juicio. Excelente. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos una vez con más aquí en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 Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija. Sí, con Bija, 100% natural. Dos en uno, el color natural que busco con el sabor que me encanta y a mi familia. Nuevo sazón completo Maggi con Bija, 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggi, el secreto del sabor dominicano.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 al haber asociados con el servicio. Gracias por permitirnos seguir con contacto con ustedes. ¿Tenemos algunas menciones que dar? Sí, Raquel, si queremos tener nuestros ojos bien cuidados y también verse bien, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Monturas que se acomodan a tu contorno facial de todos los colores, todas las calidades. Cristales de calidad superior, atenciones exquisitas con profesionales de primera. Óptica máxima visión en la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Así es, y la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, anuncia curso de oratorio y maestría de ceremonia para el domingo 5 de agosto hasta el 26, del 5 al 26, 4 domingos, el sábado 28 de julio hasta el 18 de agosto, cuatro sábados, son dos tandas, horario 9 de la mañana, 12 de la tarde, 12 mediodía y de 3 de la tarde a 6 el lugar es la Escuela de Locución Profesor Otto Rivera, Extensión San Francisco de Macorís. Para mayor información pueden llamar al 809-725-0752. Y la ubicación es la calle Artagracia Villamán, Urbanización Los Maestros. Pues aprovecha el tiempo leyendo. Bueno, Telenor te invita y les recuerda a todos los franco la región en el nordeste a ser parte de la Gran Parada Dominicana en el Bronx 2018 este 29 En su 29 <coughs> aniversario Dedicada a San Francisco de Macorís Tierra heroica De hombres trabajadores Y de luchadores Este domingo 29 de julio Desde la avenida Gran Concord A partir de las 2 de la tarde Donde llevaremos nuestra mejor representación cultural Folclórica y empresarial Invita a la gente de aquí Y de allá para que nos acompañen Y pongamos en alto Nuestra serie 56 La gran parada Dominicana en el Bronx, estaremos ubicados en la avenida Gran Concourse y la 170 Street. Transmisión en vivo por nuestros canales de, de Telenor, Tele Teleunión, Megavisión y Teleuniverso. Telenor, canal oficial de la Gran Parada Dominicana en el Bronx con el patrocinio del Ministerio de Turismo y Asociación Duarte y además los copatrocinadores que se ven en pantalla. Recordarles entonces que La Juarana le manda a decir a todos sus moradores que ya no tiene que salir de La Juarana porque el supermercado Almanzar lo tiene todo. Allí usted encuentra todo lo que busca y en esta temporada que le toca a los padres. Se acuerdan ya, de papá. Los papás ya ahí tienen ustedes también todo lo que usted necesita. Supermercado Almanzar en La Juarana, calle principal 34A, La Juarana, tan nuestro como La Juarana supermercado almanza aceptamos tarjeta solidaridad bueno en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes salud. wilson sí muchas gracias por Un el cafecito café, como siempre cafecito. salud en el whatsapp wilson marcelino de acá de san francisco de macorís bueno manda estas imágenes que están ahí en pantalla gracias por escribir lourdes de los maestros manda la segunda de timoteo capítulo 2 versos del 1 al 6 Miriam Cordero desde Osto, mando una postal de buenos días, bendiciones para usted también Miriam. Profesor Jean Paredes, buenos días mi gente, desde Castillo, uno de los pueblos que más paga la en energía eléctrica, sin embargo, es el que más apagones recibe. Pueblo, levántate, no te quede callado, es hora de levantar tu voz, ese tema hablaremos bueno, a continuación. Bueno, de electricidad estaremos hablando. Así es, Audi tarifas desproporcionales, desproporcionales que le está llegando a la población. Así mismo, ese es el tema que vamos a abordar a continuación. Audi Vázquez, de sector Hermanas Mirabal, nos manda una postal de Camina en Paz, y perdona a quienes no te perdonan, acepta a quienes no te aceptan, quien te juzga se condena a sí mismo. Gracias por escribir y mandar ese mensaje. Yasmín Valerio, desde Salcedo, nos manda una postal de Buenos Días. Gracias Yasmín por estar en sintonía. Margarita Gutiérrez del Pozo nos manda varias imágenes y un audio que ahora mismo no podemos escuchar. Manolo Geraldino, Manolo Geraldino manda este video, buenos días, este video de 30 segundos, quiero que lo vean. Vamos a ver, máster, por favor, a ver que de qué denuncia se trata este video. Ha dicho Manolo Geraldino que es de 30 segundos, 37 Manolo, pero está bien, menos de un minuto. Entonces estamos viendo ahí contaminación. ¿Cuál es la pro otra problemática? Vamos a ver. Es bueno siempre que nos reseñes un poco qué es lo que quiere denunciar. ¿Es sistema cloacal que está saliendo a veces por ahí o cuál es el asunto? O simple contaminación de la basura, cómo está el cúmulo. Ahí en el fondo vemos un poquito de ello. Bueno, gracias Manolo. No nos has dicho qué eso no es esa. Es bueno completar siempre la información. Dania de los Maestros también nos escribe, nos manda buenos días. Estamos pagando apagones, dice Dania. Vamos a hablar de ese tema y pueden escribir todo lo que quieran para leer su mensaje o llamarnos por el teléfono al 725-0505. Rafael Díaz, este es Juan Bosch. Espero que te hayas recuperado, que esté ya sano. Juan Bosch. Manda una imagen que está en campaña con las banderas moradas y haciendo sus actividades deportivas, donando útiles. Enhorabuena. Ahí está Juan Bosch. Bueno, es tiempo de Raquel Ortega. Gracias Francis, gracias Julio, gracias a nuestros amables televidentes por estar ahí, por continuar con nosotros en este su programa de mañana. En el tema central vamos a abordar, eh, vamos a distribuir el tiempo en varios temas, mejor dicho. El primero que vamos a abordar es el tema de la electricidad. La Superintendencia de Electricidad, sí, el ha dicho en el mes de junio, ha dicho el mes pasado, justo el día 29 que la tarifa eléctrica iban a aumentar. Es una resolución del CILA 047 de 2018. Y voy a leer simplemente la introducción. En el mes de julio la tarifa eléctrica para los usuarios de servicios públicos se dicen ellos que se mantendrán inalterables. Sin embargo, reportó que el comportamiento que presentan las variables de la tarifa eléctrica indexa son los siguientes, el combustible de referencia de los Estados Unidos, Dice que en el mes anterior de 57.54 dólares aumentó 12.9 para pasar a 64.94. El gas natural aumentó de 2.69 eh, dólares, dice él que aumentó a 2.72 y así sucesivamente. Sin embargo, en el titular de la información dice eh, que no subirá, luego retoman y que tendrían algunas ligeras eh, subidas en estos días. La gente quedó alarmada y en, a través de muchísimos medios huelego, hubo respuesta de que la, y rectificaron de que no iba a subir la tarifa eléctrica, pero eso no ocurrió así. Ese anuncio fue un 29 de junio pasado, todavía no ha pasado un mes, hoy estamos a 25 de julio y sí que subió la tarifa eléctrica. Vamos a ver algunas muestras, algunos botones de esta, esta información con las facturas que tiene nuestro director, Eric. Las facturas que me han llegado, una me ha llegado de una joven de Senoví, Patricia. Eh, Patricia nos ha reportado esa irregularidad que ha llegado a su casa. Ella dice, yo no tengo ninguna tienda, yo no tengo salón. Entonces, ¿por qué...? tan alta, llegarme la tarifa eléctrica desde Senoví, ella me reporta esa realidad si, si podemos acercar la imagen ella estaba pagando dos mil y tantos pesos déjame acercarme. dos mil y tantos pesos y le, él le duplicó la tarifa le duplicó a unos cuatro mil y algo vamos a ver, vamos a ver exactamente de dos mil treinta y siete con diecinueve centavos le duplicó a Patricia con 4.552,37. La segunda, la segunda factura, la segunda, la otra que está en los círculos, exacto, esa es la mía, ya lo abordé la semana pasada, hice un comentario sobre esto, eh, de 2.015,47 centavos, miren como cuatriplicó a 8.000, 218,5 centavos. Pero no somos las únicas. Si abrimos el teléfono y ojalá y la gente quiera expresarse o mandarlo por el WhatsApp, nos pueden escribir. Le ha pasado a la mayoría de la gente en este mes de julio, sin justificaciones, porque usted me puede decir a mí, pero ven acá, tú estás, ni siquiera estás, está abierta, están cerradas en nuestras, nuestras casas, llegamos en la noche de trabajar y usamos un airecito inverter, entonces no se justifica ese aumento desproporcional de la electricidad y es contrario a todo el aviso que causó el revuelo de la superintendencia mientras decía que, iba a, que y no se iba a alterar la tarifa, pues eso no ocurrió así. A la mayoría de la gente se le alteró, se le duplicó y como ven este último caso se cuatriplicó. ¿Qué está pasando? En República Dominicana se ha dicho en una innumerables veces que apaga, pagamos los apagones y pagamos además la energía eléctrica, los que lo pagamos fielmente, religiosamente mes tras mes, pues pagamos la energía que otros se roban que se conectan de manera ilegal y que utilizan todas las trampas del mundo para entonces conectarse una línea legal, Mira. otra ilegal y múltiples estrategias. Pero no es posible, o sea, usted no le puede cargar a los ciudadanos responsables, los que pagan sus servicios religiosamente, la cuava de otro que se la roba. Usted Tiene que hacer que el que se la roba se regularice y pague lo que deba y lo que consume. Y lo justo es que paguemos lo que nosotros consumimos no lo que usted quiera leer en ese medidor. En el caso mío, pues, utilicé el procedimiento de rigor y se la queja. Me respondieron de una vez, la tramitaron, y cuando voy a buscar la respuesta, me dicen que es improcedente. Cuando pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, cambiaron el medidor en mayo. Este mayo, que cambiaron el medidor de ahí, del edificio donde vivo, y que han puesto uno nuevo. Pero tu, nadie lo sabía. De, sin previa notificación. Previa, nadie, nosotros pero Yo mira, me enteré. La ley de cuando voy a la oficina ayer y me dicen que lo han cambiado, pero na, a nosotros no nos han notificado de que cambiaron el medidor, de qué problema tenía ese medidor. Si ven la, la regularidad o, o la, eh, la, el, el historial, contacto. el historial, eh, vamos a ver, Black, si tú me puedes mostrar el historial de la factura de los diferentes meses. Aquí está el historial. Entonces el historial, el histórico, míralo ahí, el gráfico que se ve regulado. Y columna, regulado. O sea, tú me dices a luego mí se que, me, que me llegue duplicado, yo te lo pudiera aceptar, porque en el verano las temperaturas, pues, se consume más energía y esto. Y siempre se ha dicho. Pero no cuatriplicado el monto. Eso no eso no, eso no, eso no, se lo cree absolutamente nadie. Que vengan con otros sino. Es decir, en esta parte, que no quiero, en esta parte que yo quiero fijar. Hay vamos a recibir a el contacto y mantener la idea y, para que y, nos y ayude ahí, tiro. sobre todo por la parte legal. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Adelante cuéntenos. Buenos días. Sí, buen día. Sí, sí, buenos, día. Eh, buenos días. Escuchamos. Nosotros nos está pasando la mismo prueba que a usted aquí. En la casa, nosotros pagábamos el mes pasado pagábamos y algo. Uh -huh. Este mes llegó casi de 5.000. 5.000. Y tenemos un negocio en el mercado también y llegó... Uh -huh. El mes pasado se pagaron cuatro mil y algo, y ese mes llegó casi de diez mil pesos. Cuatro mil y Es 10, un abuso mil. totalmente lo que están haciendo. Ustedes están trabajando para todos, pagarlos. Y todos esos exactamente. cambios, todos esos cambios, ¿Ese, ¿qué sector es el suyo, señora? En el Espínola. Espínola, muchas y gracias. Y aquí cambiaron también todos los contadores, también sin previo aviso, nada Le cambiaron eh, los contadores, eso un, le dieron eh, también. Mucha... Simplemente que llegaron contadores más y eso que iban a hacer cambiar. Cómo no, muchas gracias, gracias por gracias contar su experiencia. Llegaron contadores más modernos y había que cambiarlos. Es decir, viejos. que son modernos. O sea, contadores, que esos modernos. Entonces van a mil. Entonces te voy a decir. ¿Cómo algo? yo puedo generar 700 y pico de kilos es, en un mes? Esos contadores se parecen a los funcionarios que tenemos, bueno. que si es, son ladrones. Si no tengo un, un aire central dicho, y mira, ni, mira y una cosa. En la, en yo no quisiera repetir lo que yo he dicho anteriormente, porque todavía le estoy dando un como dicen un crédito en favor del presidente, pero yo no quisiera pensar que aquí el presidente de la república está gobernando en base a complacer sectores a costa del pueblo me refiero si desde el estado que es el regulador de la distribución y, la, y que cada entidad de esta tiene la responsabilidad de cumplir en el orden de derechos y de, y de deberes. Uno de los problemas principales que atañe al orden de la distribuidora de energía y a los consumidores es ese presumible fraude que se toma de parte de la compañía de forma unilateral y cambiar un contador por supuestos daños que se le imputa entonces a la casa donde está ese contador y eso generó la ordenanza 305 2011 que se supone de, sobre las ede para usted reclamar y yo le voy a decir cómo es que ellos quieren que usted ahora reclame y te lo digo a ti sí, Raquel. Sí, un procedimiento nuevo. Vamos claro. a escuchar esta llamada. Vamos previa. a recibirla. Buenos días, buenos días, buenos días. Eh, sí, eh, yo quiero decirle algo, no es tanto con respecto a la luz, sino el agua. Ah, eso vamos a otro tema, ciertamente. Sí, Dígalo. Brevemente, doña. Sí, eh, tenemos un problema en el agua por aquí, por la Avenida Libertad. Ajá. Y eh, ya no vale uno para va aquí, va allí, donde quiera uno va y es lo mismo. Y, y nosotros fuimos y pagamos agua mes por mes y a nosotros lo que nos mandan es. 15 y 20 minutos de agua, entonces mandan el agua interdiario y así nosotros no podemos seguir pagando agua, ni podemos, ni podemos subsistir. Así es. Queremos que por Hay favor abren algo sobre eso para uh -huh. ver si nosotros. Yo lo voy a abordar. Aquí. Ese es, es otro tema preocupante también. Gracias señora por llamar. No está bien, pues muchas y, gracias. Y así lo tocamos casi diario. Sí. Sobre todo de, diferentes sectores tienen esta, esta misma problemática de que están pagando un servicio sin recibirlo. Lo mismo que pasa con Edenorte o con las compañías que de, de, de cobradoras o distribuidoras de electricidad. Entonces, ¿qué ha pasado? El anuncio, insisto, de que la tarifa no iba a subir, según la superintendencia de electricidad, eh, totalmente equivocado. Fue dando eh, Le han dado la razón a la gente por el alboroto que se armó de ese eh, cambio que iba a hacer, porque aunque dijeron que no iba a subir, pues la prueba es que sí, Sí, sí subió y subió bastante en, en este mes de julio, entonces no se justifica, a mí que me vengan con otro cuento de que esos medidores nuevos, entonces vinieron todos arreglados para disparar al triple y cuatro veces y más disparar el, el monto Ahora. de la tarifa, ¿qué tipo de, de medidores es ese? Un medidor, si el historial te va te dice cómo es la, estrella, la, la, así la fase de regulación y lo que ha eso. consumido en los diferentes es momentos y de repente entonces te lo eleve así buscando no, los cuartos de Punta no roben pero de otra forma Mira, no tan no esta tan burra, parte que yo estoy señalando no tan burra refleja el historial de consumo ese historial 300 de consumo, kilos, 200 kilos se, se justifica, pero 700 kilos en una casa de familia en, en, un el, apartamento. en el mes que cambiaron el, en el mes que cambiaron el contador de forma unilateral porque aunque ellos tengan el derecho de hacer la revisión tienen que anunciarle y presentarle los cambios que usted va a hacer al usuario porque es un asunto de derecho de Igualdad no puede ser de adhesión Si es de adhesión es irregular y ya pro, pro, pro consumidor Y se ha elevado incluso Incluyendo a las tarifas o a lo que son las facturaciones de las telefónicas Tienen que definirlo ante su contratante Y esto refleja que el contador que se buscó para solucionar supuestamente, Tremendo la baja que estaba consumiendo ya lo lograron pues irregular Disparando. y lo vamos a discutir y lo vamos a llevar a la última consecuencia. Así es, hay otro organismo de segunda, instancia, de segunda instancia vamos a recibir la llamada, buenos días Sí, ya o sea, que lamento días. Bueno, sí. Oye, yo quiero preguntarle a, F... a Fulvio este a ver si si por ejemplo hay una acabación estándar de las construcciones que se hace por ejemplo una construcción simple de un centro comunal si hay una excavación estándar para la base, si sí, hay una excavación estándar sí, para la base a la, ¿sí? a la, de acuerdo a, a, a la carga, bueno así es la encuentra esto? que está muy muy muy pequeña bueno, se nos fue. Bueno, Eso eh, se hace de acuerdo a la carga de, del edificio que va a soportar. Sí, Correcto. Sí. En, el, en, este, en el tema de la electricidad, señores, eh, si usted va y hace su denuncia, su queja a lo, cualquiera de las oficinas o lo hace vía internet, como lo hice yo, eh, se supone que debemos utilizar todas las herramientas tecnológicas Y ellos que están, que tienen aplicación Y están todas las redes sociales Y dan respuesta rápido Pues pasa de que cuando vas a las oficinas Y te dicen, ah, oh, pero tú hiciste la denuncia Vía internet, no, así tú pagaste no Era de, mejor de que viniera Que era mejor, no, no, no han es decir pago. Quiero decir, para tú hacer la, la no, reclamación No, no, tuve que pagar No, porque ellos te hacen una especie de, de cobro De un, una proporción No la totalidad Porque tú la estás cuestionando hasta que ellos revisen. No, porque todavía no ha llegado tiempo de vencerse. Entonces no ha habido, no han pedido cobro. Ahora, en el caso de Patricia, la joven que me escribió ayer y que es de Senoví, en eh, póngame de nuevo su factura, hay la contacto, primera, Raquel. que le pusieron, la anterior, le pusieron abono, tiene que abonar, pero no hay ningún abono. Son los cuatro mil y tantos que debe ir a pagar. Eh, más para arriba, eh, aleja un poco las imagen, por favor, para que vea que ellos le escribieron que debía abonar a esa factura para poder, y eso es lo que tú le llamas entonces que deben hacer el pago de fianza, para poder ir a revisarle. Es una locura también, o sea, como que usted debe abonar para que vayan a revisarle contacto, la irregularidad. Okay. Ahí se lo escribieron y hasta a la, en la piscina. Ah, bueno. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, Buen día. Días. Buen, día. Días. Buen día. Adelante. Ondina, ¿cómo tú estás? Bien, gracias, señor. que lo está pasando aquí? con este, ¿qué poco de tener día tan elevada? Mira, yo tengo a 1.200 pesos aquí en mi casa. ¿En qué sector, Ondina? Eso es 24 horas. En San Vicente. San, San Vicente. Bueno, en el mes de mayo, el dinero se salieron los contadores aquí. Me llegó la luz de 2005. Duplicado. En junio me llegó de 5.000 pesos. Oye, eso. De 2.000 a 5.000 y ahora 10.000. Yo fui a reclamar, eso es lo que me dijeron en me, el mes pasado, me me cuando yo reclamo, me dice que no que abonar la mitad para venir. Oh, oh, oh, eso es oh, lo que yo me a refiero, a para poder accesar. No se empezó, o sea, usted no había llegado a su casa, después que puso la queja y ya dije que ellos fueron y revisaron. Oye, qué rápido, tenido, son flax. Ya había venido a revisar porque entré, entré a comprar algo, Ajá cuando le dije a la mujer que estaba aquí que me estaba haciendo los pues cuando yo vuelvo a ver qué paró y me quedaba más tiempo que me que tener que dar la mitad nada. ¿no? me dijeron que no, yo tenía que pagar la completa, porque si yo no la pagaba el 17 que se cumplía ni me la iban a cortar sí yo entonces a le ponen la, la carga a la que mora que se la y no, no, no, no. pues ahora déjenme decirles que también me dio de 5 mil pesos y si por 5.600 pesos yo voy a reclamar mi dinero, Muy esa dinero yo quiero que si bajaba, entonces yo tenía derecho a devolverme. Si no me lo devuelve, entonces yo voy a demandar de mí. No, tiene que hacerlo ahora, Ondina. Pero, para que no 500, puede Pero se refleja, nada. y eso es lo eso es lo que yo estoy pensando, le va a pasar a Raquel. Francis, mira lo que a ella. Así que le están manejando. Gracias, Francis. A mí me llegó una factura Francis. que la voy a traer. Donde supuestamente yo había pagado el mes pasado 102 mil pesos. Pero, 102 mil. Y sí. yo me alarmé. ¿Cuántas empresas tú tienes? Ni una. <ríe> Pero Francis, mira lo que dice Ondina. Dios mío, mil, no lo cojan mil, de... Ella pagaba lo normal, mil y algo. De eso es lo normal no en una nos casa pequeña. A, no no roben así. Y luego dos mil, claro. después cinco mil, después diez mil. Supuestamente revisan y la bajan a cinco mil. Oigan, Óyeme, se este no, ve. Eh, que, se ve que es que una un estrategia robo, planificada, te lo aumentamos de golpe, estafa. de tú pagar okay. normalmente 1.200, te lo elevamos a 2, luego pues 5, vamos, 5, luego a 10 y te lo bajamos y te lo bajamos. Vamos a organizar 15? el asunto. ¿Y cómo tú justificas, Francis, que te llegue de 10.000, te llegue de 5, después de, de, de 10, no. y, y, después y luego de cinco. después de 5? Entonces, fíjense, el tiempo no nos va a dar para abordar otros temas. Nos vamos a, eh, Ya la música nos indica que debemos ir cerrando. Protecon es el otro organismo de segunda instancia que nos permite ir a llevar la queja y ellos asumir esa responsabilidad de investigación mediante las normativas que ellos tienen vigente para verificar tienen que eh, trabajar ese, ese tema, es la otra salida pues que mira, pero brevemente existe, el procedimiento existe un procedimiento nuevo. que lo que ellos establecen es que las órdenes o la intención de reclamo tienen que ir con una especificación para hacerla en el caso tuyo que ya tú has comprobado que hay un cambio de medidor por supuestos daños que tenía o, o defecto. De ese medidor, que vemos que el de ahora es sumamente eficiente. No, eficiente no, Se ese flash. <ríe> Entonces, figúrense ustedes que la ordenanza, búsquelo en internet 305-2011, uh -huh. establece 30. déjeme leérselo bien. 30 motivos básicos para reclamar ante la distribuidora. Al parecer, tu reclamo no indicó válidamente lo que sucedía. Y el primer motivo es el que te aplica. Y te lo voy a leer ahora a todos. Entre las primeras motivaciones descritas está la reclamación del usuario contra irregularidad no intencional imputada por una falta o una falla, perdón, del medidor. Pero a ti no, te lo cambiaron, pero, pero no a ti no, nunca te lo dijeron y tú no podías han hacerlo. Dicho que el medidor estaba malo no. O no, no sé. Porque o yo por, soy residente nueva en ese lugar. Entonces, o por error de la empresa distribuidora o contra el monto por la recuperación. Señores. Eso no ha estado en ningún espacio de discusión con la usuario, conmigo que soy usuario, contigo que eres usuario. Porque lo hacen de forma unilateral y ahí no hay igualdad. Se supone que tenemos un contrato entre los dos. Y las cosas que pasan entre nosotros dos son consensuales. Informada, mínimamente informadas. Ahora, es lo, es mi compromiso espera. de pagar a tiempo, claro, sin demora, como ha pasado. me genera el corte. Y yo no quiero que me lo corten pero yo quiero pagar lo justo, no lo que se interese, exacto, una oficina. Exacto, y era lo que yo decía, a mí no me pueden cobrar la electricidad que otro se roba, porque yo no me la robo, wow, yo, no a mí a tienen que cobrarme la que yo consumo, al igual que a usted y a todos, cada quien caso individual, entonces así no se puede, en este país, por eso es que entiendo la mayoría de la gente que dice quererse ir de aquí, por las, y por eso por es que yo las pido, múltiples injusticias Que se hacen Donde los que trabajamos, trabajamos De manera seria y digna Entonces tenemos que trabajar sector, solo para el cansancio es que la Para pagar los servicios Que recibimos por o sea, eso es que yo Mal digo, recibimos Y llamo a la, a la conciencia y, y al Estado Hay sectores que están operando En este país a sus anchas Sin que le cueste nada claro, claro, grandes empresarios robándose pagando, la luz y no, El pueblo pagando y el Estado no nos defiende, porque las oficinas de defensa de Proconsumidor tampoco la veo actuando ni peleando por un usuario cuando vaya a hacer la queja. Solamente porque no está utilizando el mecanismo que indican estas 30 fórmulas, búsquela y vamos a hacer el ejercicio, es que la mafia así. necesita dinero recursos, así no se puede así no se no, puede no yo todavía vivir. le doy crédito bueno, pero caramba se está viendo como que le están permitiendo gobernar en base a complacer a sectores que se están beneficiando Demasiado Que son los mínimos los sectores multimillonarios Y que por supuesto apoyan a la campaña de los candidatos Y luego les devuelven en favor mire esos negocios, sí. supermercados, almacenes a, Pagando alto costo de, costo de energía de la Y los empresarios de que cosas. le venden a esos comerciantes Para revender mercancías Con exenciones 200 mil millones de pesos Así es Gracias muchachos por tocar este tema también conmigo. Qué bonito. Excelente. En el WhatsApp vamos a escuchar y a leer estos comentarios del tema. Y Belice Pantaleón de Salcedo dice que está de acuerdo con nosotros y los recibo de la luz. Esther Vargas habla del tema, dice a todos nos está pasando lo mismo. En nuestro apartamento no tenemos aire central ni nada nuevo que varíe el consumo. Todos salimos del apartamento temprano hasta la noche y de verdad que aunque eh, sé mucho de matemáticas, nunca me dan los cálculos de ellos. Es que estos nuevos contadores den menos o den más simplemente el consumo es real según ellos. Nos están sacando el dinero de los bolsillos a lo claro, es un robo bastante burdo, Irka Rodríguez buenos días mis amores el, sí, negocio más, el negocio más redondo de las compañías eléctricas tienen una clientela cautiva unilateral ellos deciden cambiar los contadores y nos lo cobran a, a como ellos dicen y no los imponen es obligatorio pagar lo que ellos digan es un atraco a mano armada Federico Rojas desde Osto, buenos días Raquel, Fulvio Francis, nos roban entiéndonos unos impuestos indirectos en los combustibles porque los costos de la prima del dólar y el barril de petróleo de 2003-2004 eran mayores que ahora y el gas propano se vendía de 25 pesos el galón, el gasolina regular a 93, el galón y la energía eléctrica nos aplican un impuesto indirecto esto se jodió hasta un día Federico Rojas desde Osto eh, Diógenes eh, habla, vamos a ver si habla del tema bueno, manda un listín, no es del tema, más adelante entonces continuamos con los demás mensajes. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en Departamento. SMILE, TODO LO PUEDES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 De aportaciones te premia. Vega Real. La Cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la Cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades.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 Gracias por permanecer bueno. con nosotros acá en De Mañana. Completamos estas informaciones, los mensajes del WhatsApp Delio Antonio Mercedes de Urbanización Piantini. Delio, Delio Antonio, manda una postal de buenos días. Muchas gracias, Delio. Manolo Geraldino volvió a escribir. Dice que eso es en la calle Hosto, esquina es allá. Que no pasan a limpiar, y que, que no limpian, ahí están las aceras. Entonces, y subimos a recibir el último mensaje de Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica, nos da los buenos días, dice que quería que saber cuándo fijaron la audiencia, lo dijimos 29, 29 de, de agosto. agosto, 29 de agosto, a ley de un mes y par de días, más o menos, así es, 29 de agosto inicia el juicio de fondo, audiencia del caso de Emily Peguero, pueden seguir escribiéndonos o llamar, lamentamos a la gente que se quedó en línea, que quería participar, eh, con el tema de, la, de las alzas en las tarifas eléctricas, al tener unas, un solo teléfono se nos congestiona. La gente quiere llamar y se congestiona. Entonces, por favor, discúlpenos a hay las que, personas que, que se advertirle. quedaron en línea. Pero pueden escribirnos por el WhatsApp hay, con muchísimo gusto leemos su mensaje. Hay que advertirle a la sociedad que ciertamente, y nos pasa a todos, inclusive a mí como abogado, que a veces uno con el trajinar de la vida dejamos pasar cosas y no nos organizamos. Uh -huh. Es preciso organizarse y conocer que la ley 125-2001 es la ley de electricidad que establece claramente con su reglamento para la aplicación en la relación entre usuario y empresa. Obviamente que ellos tienen sobre nosotros una especie de actitud como si estuviéramos en un contrato de adhesión, pero ellos tienen que cumplir también y darnos respuesta. Una de las cosas que yo ataco y veo incorrecta, a mí se me cambió como alrededor de cuatro o cinco... Eh, contadores. ¿En qué tiempo? Y se me mantuvo una tarifa por encima de lo que yo he consumido. Y luego que ya no era regidor, ya tenía menos. Eh, ah, cuando era funcionario. Volvía a dos más, mil y pico. Cobran que por el cargo. Eh? Mira, en mi casa no, no por no lo hay. que se genera. Es una. Nosotros trabajamos es el día lo que En mi pasa casa en este no país. hay. Cosa de lujo, no hay, no hay radio, no hay... No, no, no, no lo compartimos, yo tengo un radito, cuando lo pongo, lo pongo con el celular. Claro, una bocinita de estas que se usan modernas hoy día. Entonces, no es una vida... Y así le pasa a mucha gente. Que vivimos en la calle trabajando y llegamos que, a la noche a descansar. Y vivimos controlando ese consumo. Lo primero que se hace a las 6 de la mañana es apagar todo. No, y hoy día. Bombillo de bajo consumo. Utilizar todo de bajo hoy, consumo. Bombillo todo de bajo consumo. Y, y tengo todo para apagado. decir Que en mi casa no existe inversor. Tengo dos inversores tampoco, fuera señor. de servicio. No existe inversor. Porque me decían que era un inversor que generaba eso y después lo quité y como quiera lo hacía. No, y en la zona 24 horas recomendaron entonces, de quitarlo también. Al igual yo no lo tengo. Está pasando entonces, otra cosa. No sé que llamó una persona de la Avenida Libertad. Yo hoy pienso visitar a INAPA, a la comercial, que es la que se encarga de las tarifas y de los cobros. Y Porque, de que no haya agua en muchos sectores. Correcto. Pero hay una cosa, paralelo a esto, se está pagando camiones de agua que salen precisamente de la toma de agua de Senoví, que está en la parte que pertenece a Ranchito. Sobre los mil pesos, mil doscientos, mil quinientos pesos. Entonces yo quiero que camiones, me expliquen 1, 800, cuál es el negocio hay un contacto, vamos a escucharlo. ¿Y por qué la población no está recibiendo que está pagando y no está recibiendo el agua? Y cuando la dan, como dice la señora, 20 no alcanza más que para una cantina. Porque las cisternas acumulan, atrapan. Entonces, ah, lo, lo que tener. yo he dicho, óyeme, ¿para qué se paga cuando entonces yo lo que hice el día pasado, le llevé todos los reportes de, de compra de camión. Ajá. Uh -huh. Y ellos hicieron la rebaja, tuvieron que reconocerlo ya. vamos a recibir el contacto, buenos días buenos días, adelante con su comentario y respecto de que, de, de tantas corrupciones que hay es que no, que no pone el, eh, el gobierno, uh -huh. no se pone los pantalones bien puestos, no, no le interesa Danilo, Danilo Medina, si pusieran muchas personas a trabajar, no tuviera tanta delincuencia que hay ya ustedes saben y la luz también, respecto a la luz no mandan luz a casa tampoco bueno, pues no están dando y muchas gracias. Gracias a ustedes por Hay sectores expresarse. que no la están recibiendo. Claro que sí, hay Entonces, sectores. Gracias. Hay sectores inclusive que dicen ser 24 horas y se va muchísimo. Entonces, precisamente. Y en los que no lo son, pues ahí ni se diga. Precisamente, esto tiene que buscársele una vía. Una El propio gobierno debiera de. No es como se empieza, es como se termina. Claro. Y, y eso, y eso habla muy mal de que aquí hay sectores que están viviendo a la sancha operando sin restricciones y un pueblo que no tiene quien lo defienda. la mayoría entonces pagando lo que otros consumen así, no, por Dios, eh, sobre todo porque la queja no es que no queremos pagar, es que queremos pagar pero lo justo, lo que consumimos, no lo de lo que no, otros no consumen, consumen y no pagan, hacérselo pagar, ponérselo en la costilla a lo que sí somos responsables, así no, tenemos lamentablemente un gobierno que no defiende a los pobres. Defiende a los ricos que son dos o tres A los ricos que le apoyaron en campaña Y, y, que, voy a decir y que respaldaron su En su el discurso de Punta Catalina El presidente dijo eso lo está haciendo para ustedes uh -huh. lo, dijo, lo dejó entrever Que el sector privado Que es el que lo está eh, aupando Va a recibir una planta so, Sobrevaluada Que se dañó un reactor Y tuvieron que comprar otro y nadie lo sabe De 700 millones Y todavía tenemos el problema bueno, nos vemos señores mañana si Dios quiere. Buenos días.